El tema de la viruela del mono sigue tomando importancia en República Dominicana. Ya la información dada a conocer de varios casos más que se han reportado. Precisamente en el día de hoy el Ministerio de Salud Pública informó que mantiene bajo vigilancia epidemiológica a siete personas que tuvieron contacto con los dos pacientes con la viruela símica, precisamente que se encuentran ingresados en el Hospital Militar Ramón de Lara. El viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, aclaró que el protocolo epidemiológico establece que las personas cercanas a los casos de viruela del mono deben ser colocadas en observación epidemiológica. Permítanme compartir, por favor, una interesante información que en el día de hoy estuvo dando el Ministerio de Salud Pública en su acostumbrada rueda de prensa que se lleva a cabo cada miércoles en este ministerio. Vamos a escucharla, por favor pues Las autoridades del Ministerio de Salud informan que con estos nuevos casos ya se suman tres diagnosticados en menos de un mes. Uno de estos pacientes ya recibió de alta médica y dos restantes recibieron el diagnóstico positivo en el día de ayer. Se trata de una mujer de 51 años de edad, residente en Santiago y un hombre de 19 años en Monteplata. Ambos corresponden a casos importados tras haber tenido contacto con extranjeros procedentes en los Estados Unidos. Si escuchan bien, fueron personas que tuvieron en contacto, pero no muy directo, simplemente que estuvieron eh, cercanos. Hay que destacar y recordar que no tienen, en esa enfermedad no es como otras. Esta enfermedad necesita un contacto un poco más fuerte. Un saludo, un abrazo, no le va a contagiar de esta enfermedad. Por tanto, esas personas estuvieron en un contacto con ellos, pero de un tipo limitado. Por tanto, están en sospecha, están vigilantes, pero no hay ninguno con sintomatología de la enfermedad. Los pacientes presentan un cuadro estable y actualmente están en aislamiento en el Hospital Militar Docente Ramón de Lara. Y están ambos en aislamiento, en la unidad de aislamiento del Hospital Militar Docente Dr. Ramón de Lara. Estos pacientes se mantienen en condiciones generales estables, para cumplir las medidas que indican el protocolo que emite el Ministerio de Salud Pública con los detalles ya clínicos infecciosos el doctor Ureña, infectólogo del centro Actualmente esta paciente se encuentra en 96 horas sin la presencia de lesiones nuevas con una sola lesión vesicular activa que se encuentra en el miembro inferior derecho cumpliendo con el protocolo de observación y aislamiento y tratamiento sintomático de sostén El segundo caso, masculino de 19 años con sintomatología de 10 días, del 10 de julio, empezó con sintomatología parecida, fatiga, mialgia, fiebre y cefalea, 72 horas posterior al inicio del cuadro, lesiones vesiculares en lo que fue cara, tronco y miembro superior derecho que se generalizó a miembros inferiores, actualmente todas las lesiones del paciente fase postrosis de resolución con tratamiento sintomático y vigilancia del protocolo en aislamiento. Las autoridades de salud pública reiteraron el llamado a la población a no alarmarse y a tomar las medidas preventivas del lugar. Destacando que estos casos fueron captados de manera oportuna la semana pasada, automáticamente ante la sospecha el equipo de salud pública hizo un levantamiento y puso en aislamiento y precaución a estos eh, pacientes. Recordar que la viruela símica se transmite a través del contacto físico cercano de persona a persona y es una enfermedad que tiene una tasa de letalidad de un 10%. Para el momento son los detalles que manejo. Vuelvo contigo al set de noticias. Señora, escucharon ustedes esa información. Quise colocarla iniciando el espacio para nuevamente reiterar el llamado a la calma y a la precaución ante esta situación. Los casos existentes son casos importados debido a contacto con personas extranjeras que han, que, mire, que han ingresado desde otras localidades. Atención, la precaución y la karma en este sentido. Y algo muy importante, ¿escucharon ustedes la manera de contagio que existe para este tema de esta viruela del, man, del mono o del simio, como se debe llamar? Los casos existentes están bajo el cuidado y el tratamiento clínico, pero por favor, tener precaución y cuidado. Como todos los procesos, esta viruela del mono tiene un tratamiento parecido a la viruela tradicional, pero vamos nosotros a tener el debido cuidado que es lo más importante.